Beep beep hombre, mujer, persona, señor, señora, muchacha, muchacho, un, una, señorita, Señor, hombre, ser, un, señora, mujer, una, muchacho, señorita. Muchacha. Muchacho. Muchacha. Persona. Un. Ser. Señorita. Hombre. Señora. Mujer. Una. Hombre. Persona. Un. Ser. Señorita. Muchacho. Muchacha. Mujer. Una Señora Señor Persona Señora Ser Un Señorita. Muchacho. Mujer. Señor. Mujer. Ser. Señor. Muchacha. Muchacho. Hombre. 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, número 100. Hay 24 horas en un día. Tengo 79 centavos. 90 80 20, 60, 19, 40, 100, 18. cincuenta, cien, dieciséis, diecinueve, setenta. Número. 80 30 90 70 100 40 Treinta, diecisiete, diecinueve, ciento, dieciocho, veinte, dieciséis, noventa, número, 80. Número. 70. 20. 100. 40. 16. 17. 18. cuarenta, setenta, ochenta, noventa, veinte, diecisiete, sesenta.